Hoy vuelvo a casa. Quienes vivimos toda una vida de nómadas, del abrazo sincero hacemos nuestra patria. De cualquier bordillo, o del bordillo que tenemos en ese momento, un edificio. Hoy, después de un año, en el plató de información televisión. Dicen que por el bien de todos... ...por el bien de nuestra salud, no podemos tocarnos... ...por eso nosotros cumplimos esas medidas... ...y hoy vamos a conectar a través de las redes sociales... ...a través, bueno, dicen que nos vamos a conectar con el mundo... ...desde donde estoy y, y que es todo gracias a la tecnología... ...pero en realidad es gracias al trabajo del equipo que está detrás... ...de David y de Idoya ...y vamos a hablar, para empezar, de seguridad... ...de la seguridad que buscamos todos... ...pero no solamente con la mascarilla y con el gel... Que ...esa seguridad que tiene que ver con la infancia... ...y que tiene que ver con las carreteras de, de todo el mundo... ...y por eso vamos a conectar en breve con Jesús... ...Jesús Rodríguez es agente de la Guardia Civil... ...y un magnífico experto en seguridad vial infantil... ...Premio Ciudadano, ponle freno... ...buenas noches Jesús, eh, bienvenido a Confidencias... ...¿cómo estás? Eh, muchas gracias por, por contar conmigo... Eh, Jesús, eh, decía que es la primera vez que después de un año que yo vuelvo al estudio y que vuelvo con esta otra manera de, de hacer televisión. A través de Skype podemos conectar con, con todo el mundo. Y quería empezar y quería hacerlo contigo. Estás en la isla, estás en Gran Canaria, y, y estás en tu puesto de trabajo. Y llevas toda una vida apostando por la seguridad vial infantil. Porque vamos en carretera con nuestros hijos pero a lo largo de la historia hemos conocido algunos casos de personas que ya no están, de niños que ya no están, como es el caso de Gabriel, que estuvo con nosotros en este estudio, su madre y su padre, por ir en una silla inadecuada, por ir a favor de la marcha en lugar de hacerlo en contra. Jesús, esta manera de, de entender lo importante que es la seguridad infantil, ¿desde cuándo la has sentido y cómo lo has podido ver desde tu otra profesión? porque digamos que lo de la seguridad infantil forma parte de una vocación, pero tu otra profesión es estar como estás ahora, en las carreteras, porque eres guardia civil. Bueno, eh, empieza todo cuando, cuando mi mujer se queda embarazada, eh, de nuestro hijo el mayor, que ahora mismo tiene siete años y medio, el mi hijo Ángel, y empieza todo cuando decidimos comprar la sillita para él y vimos que donde íbamos, a, a los comercios que íbamos, más que informarnos, nos desinformaba. Entonces, bueno, pues empezamos a, a, a investigar, a, a informarnos y vimos que, que claramente que si queríamos que nuestro hijo viajara de manera segura, debería viajar de espaldas a la marcha. Tuvimos la inmensa fortuna de poder contactar con, con Cristina Barroso, que yo creo que hay que darle unas gracias inmensas porque... Mayor culpable de que en España los niños viajen a contramarcha hoy en día es ella. Ella es la que, digamos, ha introducido el modelo de seguridad vial sueco en, en nuestro país, la que desde su, su lugar eh, informa y difunde. Yo soy o me considero un, un transmisor más de, de todas las información que que ella me, me ha dejado o me ha aportado a mí y ya te digo. Fuimos a buscar la silla de nuestro hijo, nos vimos que, que no nos informaban, que, que nos querían vender lo que ellos querían. Y a través de ahí, pues bueno, conseguimos eh, conseguimos la silla que quisimos gracias a la información que teníamos. Y en, en el grupo de preparación al parto donde, donde íbamos, pues la, las familias nos, nos empezaron a preguntar que por qué a contramarcha, por qué, cómo y me pidieron dar una primera charla informativa. Eh, digamos que también mi labor de guardia civil pues, pues ayudaba un poquito. Dimos esas charla hace pues, casi siete años y, y ya pues, en siete años hemos dado casi más de 200 charlas. Eh, seguimos apostando por, por llevar la información a la mayor cantidad posible de, de familias. Eh, tenemos un, una media de unas 40 50 charlas anuales. Y la idea es esa, la idea es que llegar a, al mayor número de familias para que el día que sean padres, el día que tengan que comprarse la silla, sepan qué tienen que pedir, sepan por qué los niños deben viajar a contramarcha, por qué viajan más seguro. Y, y ahí llevamos esa, esa labor eh, formativa, informativa, intentando llegar al, al mayor número posible de personas. La idea es esa. Seguridad vial en familia. Eh, Jesús, eh, hoy más que nunca eh, sentimos cerca... ...en este estudio a Gabriel, porque con nosotros estuvo Fernando... ...y también estuvo su, su madre, Elena. Eh, ¿Gabriel estaría vivo si hubiese ido en una silla en contra de la marcha? Hombre, viendo cómo, cómo ocurrió el, el, el siniestro vial donde, donde estaban implicados... ...Fernando y Gabriel, eh, Gabriel eh, seguramente hoy estaría con nosotros... ¿Vale? No, Las lesiones que le produjo el sistema donde iba, un sistema eh, que no se recomienda, un sistema que, que en, en Estados Unidos, por ejemplo, está prohibido, se prohibieron lo, las sillas con, con el cojín central, con, con el escudo, se prohibieron y, y por, por la mecánica en la que ocurrió el accidente, si Gabriel hubiera ido de espaldas a la marcha, Gabriel estaría hoy con nosotros, no tengo la menor duda. ¿Y cómo es posible que se sigan vendiendo y que siga siendo legal en nuestro país ese tipo de sillas? Bueno, aquí nos vemos que... Me quedo con, con, con una frase, ¿no? Que, que no es la ley, sino el conocimiento lo que salva vidas, ¿vale? Y, y vamos que, que las sillas hay que homologarlas para poder venderse, pero que una silla esté homologada no significa que sea segura. Una silla se homologa para poder, para, para poder estar a la venta. Y, y las pruebas de homologación lo que te piden siempre es un mínimo, ¿vale? Y, y en las charlas lo digo y lo digo, y además lo remarco. Piden un mínimo, un mínimo para poder homologarse. Y en ese mínimo nos encontramos que hay marcas que sí apuestan por tener su silla muy segura y hay marcas que, que lo que buscan es que su silla, digamos, pase ese mínimo para poder salir a la venta. Entonces, por desgracia, pues, nos encontramos que en el mercado hay sillas muy, muy seguras y hay sillas que no son seguras. Y entonces, pues, nos vemos con, con ese problema. Si después, eh, pues, nos vemos con que ciertas marcas o ciertos modelos, pues, se promocionan bastante. Bueno, pues, nos encontramos con este tipo de, de accidentes donde estuvo un picado Gabriel. Yo he, yo he tenido la… Bueno, he acudido, he, he intervenido en accidentes en donde están implicados ese tipo de silla y, y bueno, los dos que tengo, pues no, o sea, no, hubo lesiones, ¿vale? Hubo lesiones que si hubieran ido en una silla a favor, de, eh, perdón, en contra de la marcha, pues no hubiéramos tenido eh, este tipo de, de problemas, ¿vale? ¿Por qué se venden? Pues bueno, por lo que te he dicho, la, la homologación es un mínimo y en ese mínimo, eh, pues bueno, pues se meten este tipo de sillas, por, por desgracia. Pero sí es cierto que, que poquito a poco se van quitando del mercado, que hay fabricantes que antes eh, hacían este tipo de sillas y que las han ido quitando de, de su lineal de, de producción. Sí es cierto que sigue habiendo otros fabricantes que siguen apostando, por desgracia, para, para los niños de, de, del mundo, digamos, eh, siguen apostando por este tipo de sistemas. Está claro, como bien has dicho, que, que está la clave en el conocimiento. ¿Y, y dónde está esa frase eh, o esa explicación concreta que, que pueda hacerles... Entender a los padres que les haga comprender la gran diferencia entre comprar una silla a favor o en contra de la marcha. En contra de la marcha les salva la vida. Pero ¿cómo les convences a unos padres que han visto una silla muy bonita o, o aparentemente más económica? Porque claro, si decimos que son más baratas, que no lo sé, las que van a favor de la marcha habría que preguntarnos qué precio tiene tu hijo, ¿no? aunque sea muy duro. ¿no? Pero ¿qué es lo que determina... El que unos padres que ahora mismo tengan que tomar esa decisión, si te escuchan a ti, compren la silla adecuada que le puede salvar la vida a su hijo. Hombre, pues mira, determina, pues sobre todo, eh, imagínate que vamos a un comercio y, y, y el, el, el vendedor, ¿vale? Hoy en día eh, se está creando una red de, de, de asesores en sistemas de atención infantil eh, bastante potente, ahí se están digamos saliendo los centros especializados de, de sistemas de atención a la contramarcha donde prácticamente en cada provincia estamos consiguiendo que haya un centro especializado ¿y cómo se consigue? pues mira, acudiendo a una charla acudiendo a un centro especializado donde nos expliquen donde nos enseñen un par de vídeos donde nos muestren cómo si mi niño viaja a favor de la marcha en caso de accidente va a salir su cabeza disparada hacia adelante con el consiguiente lesión cuando el cuello se elongue con la, con la consiguiente lesión en el cuello, a ese mismo accidente yendo de espaldas a la marcha, como vas a ver que va a ser el respaldo de la silla quien soporte la mayor eh, carga del accidente y provoque que el niño vaya seguro. Esa es, a día de hoy, digamos, fundamental. Los centros especializados, las charlas, siempre buscando eh, personal especializado, ¿vale? Porque podemos encontrar que hay comercios de todo tipo ese, ese Yo empezaría por ahí. Después, el precio hoy en día, eh, el precio no tiene que ser un, un motivo para elegir una silla a favor de la marcha, porque hoy en día, sillas con el sello Plus 3, el sello Plus 3 es un sello que te garantiza que la silla ha pasado, uno prueba mucho más, eh, digamos, mucho más, más eh, lo diré, perdón, eh, mucho más fuertes, mucho más, más importantes que en una silla. Eh, una normativa eh, normal, ¿vale? El sello plus T se pasa en Suecia, pasa unas pruebas mucho más específicas que determina la seguridad de la silla, ¿vale? Pues hoy en día encontramos sillas con el sello plus T, que no pasan de 200 euros, unas sillas que te pueden dar una vida útil de 3-4 años en la vida de tu hijo, teniendo en cuenta que son los cuatro primeros años de vida de nuestro hijo cuando es más frágil, cuando su cuerpo se está formando, se está desarrollando, su musculatura se está en proceso de formación su, su, su hueso. pues esos primeros cuatro años de vida de los niños, esos primeros cuatro años donde su cuerpo es más frágil, donde en caso de accidente la carga de la lesión va a ser muchísimo mayor que en un adulto, tenemos que conseguir que los niños vayan de espaldas a la marcha. Y por precio, hoy en día eh, no puede ser, ¿vale? Porque hoy en día, ya te digo, por menos de 200 euros encontramos sillas con el sello plus test en el mercado. ¿Podemos encontrar sillas más caras? Claro que las podemos encontrar, pero también encontramos sillas a favor de la marcha muchísimo más caras. En caso de accidente, no van a salvarle la vida al niño. Eso es lo que tenemos que conseguir hacerle llegar a la familia. Sillas muy seguras, sillas con, con, con unas pruebas que han pasado todavía muchísimo más exigentes que la prueba de, de, de homologación normal y con un precio eh, bastante contenido. Después, si queremos tener una silla pues que a lo mejor te ofrezca un poquito más de confort o algo así, pues ya pues se paga un poquito más. Pero hoy eh, hablar de seguridad no es hablar eh, de sillas caras. Eso lo tienen que tener claro las familias. ¿Y esto dónde lo podemos conseguir? Pues en centros especializados, ¿vale? Buscar un centro especializado donde nos informen, donde nos ayuden, donde, digamos, se desarrolla lo que se denomina el protocolo API, ¿vale? El protocolo API es eh, la de asesorar, de, de asesoros sobre qué silla puede ir mejor, ...para tus condiciones, para tu coche, para tu niño... ...la P de prueba y la I de instalación, ¿vale? Eh, probar la silla antes en el coche tiene que ser... Eh, ...es fundamental, todos los coches no son iguales... ...un coche tiene la banqueta eh, más recta, más horizontal... ...mayor inclinación, mayor dureza del asiento... ...y después la instalación... ...tenemos que ir a un comercio donde nos enseñen a instalar la silla... ...donde nos dejen instalada la silla... ...pero importante también... ...que mientras el chico del comercio está instalando la silla... Eh, el papá, la mamá también esté viendo cómo se instala y, y, y observar la instalación y preguntarle al chico cómo se instala, cómo se desinstala, porque un día, por ejemplo, se nos puede averiar el coche y, y poder y, saberlo ¿cómo? cómo lo hacemos. La verdad, Jesús, ah, creo que responde. ha quedado bastante claro eh, lo importante que es la seguridad eh, de nuestros hijos, a esos locos bajitos a los que utilizamos mucho y no cuidamos tanto como decimos. Un abrazo, gracias a ti, y por supuesto también a Cristina Barroso, que como bien la has mencionado, gracias a ella, en España, hoy todos los niños eh, menores de seis años deben y pueden ir, tienen esa opción de ir en las sillas a contramarcha, que les salva la vida. Un abrazo, muchísimas gracias, y buena jornada. Vale, Muchas muchísimas gracias. gracias, eso grande. Gracias. La seguridad en carretera eh, para nuestros hijos es la silla a contramarcha.